¡Soy yo, Luis! ¡Salió otra vez! La duda es, ¿por qué, Miguel, Tú eres tan feo. Eres ya más de, de un tierra? año, Juanito. Gracias por, por toda la y alegría y que me da Vamos a empezar comentando que me ha abonado en Twitter. ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto de la ¿Te crees que es fácil aguantar todas las críticas Hay premio por fan. Ven, en puto de premio. en puto Twitter que no tienen ni puta idea de nada Diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida o cómo tengo que hacer yo mi propio contenido ¿Pero tú qué cojones no. te crees que eres, puto trozo de basura? Fuera de mi puta vista ¡A estudiar! Yeah. ¿Estáis gilipollas o okay? qué? <risa> ¡Me cago en tus muertos! <risa> Ahora me, me vinieron 40 menciones diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla La tortilla la hago yo, tontito ¡Me fumo cuatro porros! <risa> Wey, ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué chido, wey! ¡Hice que se riera de nuevo! <ríe> es mamada, yo sé, es mamada, wey. Cualquiera puede hacerlo reír. ¡Pero, wey! Porque, a ver, ustedes van a decir, ah, estás pendejo, no, estás pendejo, no estás haciendo nada, wey. Para mí ya es un logro, güey. Para mí ya es un logro, güey. ¿Saben, ¿Saben qué es mi, qué es mi problema, güey? No, ¿qué es lo que me gusta, güey? Poder hacer reír a los demás, güey. Este, este pedo es lo que yo quería, güey. Es lo que... Güey, lo estoy logrando, güey. No mames. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Estoy feliz.